Enagas es uno de los valores del IBEX 35 que mejores perspectivas técnicas ofrece. A mediados del pasado mes de junio el valor comenzó un impulso alcista en el que actualmente se encuentra. En poco más de un mes el valor se ha llegado a revalorizar casi un 20% dejándose un gap alcista que no ha cubierto por el momento. Esto sin lugar a dudas es una señal de fortaleza que nos muestra la tremenda presencia de las compras y las altas posibilidades para que veamos la continuación de las subidas. Hay que recordar que el valor se encuentra en subida libre y ofreciendo unos magníficos niveles de acumulación por lo que lo más normal es que continúe con las subidas en las próximas semanas. Podría subir tranquilamente hasta el nivel de los 27 euros, si bien deberíamos fijar un stop loss en los 23,5 euros, máximos del gap alcista de comienzos de mes.